Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo lo que vamos a discutir un poco es lo que se llama el dilema sesgo-varianza. Y lo que quiere decir más o menos a grandes rasgos es que a nosotros en principio nos gustaría reducir tanto el sesgo como la varianza porque los dos son componentes de nuestro error de predicción sobre el conjunto de datos de test, sobre sobre datos nuevos. Pero esto no va a ser posible, porque el dilema es que si nosotros queremos reducir el sesgo va a ser a costa de aumentar la varianza y si queremos reducir la varianza va a ser a costa de, de, de subir el sesgo. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es tratar de entender por qué esto es así. Para ello tenemos que definir un, un modelo, un modelo eh, que pensamos que, que genera los datos y, y es el siguiente, es este de aquí. Vamos a suponer que solo hay una variable de entrada que denominamos x y que estamos representando en el eje horizontal y una variable de salida que representamos en el eje vertical y que denominamos y. Entonces lo que vamos a asumir es que y es una función determinista de x más un, com un componente aleatorio. Esta función determinista nosotros no la conocemos, sería la, la mejor predicción que podríamos dar de y pero, pero no la conocemos. Y, y sería la mejor predicción porque este componente aleatorio tiene esperanza cero y vamos a suponer que varianza constante, pero puesto que tiene esperanza cero, pues no no, no, no podemos predecir ese, ese componente. Entonces lo que... Lo que tenemos aquí es una serie de puntos, estas, estas cruces, eh, todas estas cruces podrían interpretarse como el conjunto de datos de entrenamiento y cada una de ellas está generada eh, de acuerdo con esta expresión. ¿no? Cada, es esta de aquí, por ejemplo, sería para este x, eh, sería igual a f de x, la f, esa función determinista, está representada por esta línea negra y luego más un componente aleatorio, que es este, este epsilon y es, es un ruido blanco que no podemos predecir. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí es eh, estudiar el error que cometemos en esperanza al hacer nuestras predicciones sobre, sobre datos nuevos. Ese error eh, lo definimos de esta forma, es, es el, el error cuadrático y es la diferencia entre el valor real y nuestra estimación para ese punto x0. Fijaos que esta f tiene un gorrito, eso quiere decir que, que es nuestra estimación, ¿de acuerdo? Y, y lo que vamos a hacer aquí es descomponer este error, este error que es la diferencia al cuadrado del valor real menos nuestra estimación, en tres componentes. Esto se, se puede hacer despacio, pero, pero vamos a a darlo por, por hecho aquí entonces este error se puede descomponer en estas tres componentes la primera componente es el error irreducible y que es, es la varianza de este de este ruido blanco de este componente aleatorio que, que no podemos predecir entonces este se llama el error irreducible porque incluso aunque nosotros supiésemos la forma de f de x que es la mejor estimación que nosotros podríamos dar pues íbamos sí a tener siempre siempre este error porque porque está ese componente aleatorio y luego hay estas dos componentes que son el sesgo y la varianza, que vamos a tratar de entender aquí. El sesgo, aquí voy a hablar de esperanzas y, y, y de en media, voy a decir en media y en esperanza varias veces. Y con esto lo que, lo que tenemos que imaginar es que tenemos diferentes eh, conjuntos de datos de entrenamiento, igual de buenos, de igual tamaño, de igual calidad, si queréis, y nosotros lo que vamos a hacer es ajustar nuestro modelo para cada uno de estos o con cada uno de estos diferentes conjuntos de datos de entrenamiento. Luego tendremos diferentes modelos ajustados y cada uno de estos modelos ajustados nos va a dar una predicción diferente para esa variable de entrada x sub 0. Entonces cuando hablo de media me estoy refiriendo a estos, estas diferentes estimaciones que tendríamos si, si ajustásemos nuestro... Modelo con diferentes eh, conjuntos de datos de entrenamiento. Entonces, el sesgo lo que es es cuánto difiere en media nuestra estimación de la mejor predicción posible que podríamos dar. Es decir, nosotros tenemos nuestras diferentes estimaciones, podríamos calcular la media y cuánto difiere esa media, cuánto difiere nuestra estimación en media de la mejor predicción que podríamos dar. Eso es es el, el sesgo. Y fijaos que lo que estoy diciendo es si difiere en media, podéis pensar que, que un modelo que, que, por ejemplo, siempre sistemáticamente predijera menos del valor real, pues entonces tendría mucho sesgo, porque es, es, es un error sistemático, es una diferencia entre, entre la media de mis estimaciones y la mejor predicción que podría dar. Y la varianza... Es, es un concepto muy diferente, puesto que la varianza, la varianza no depende de la mejor estimación que podríamos dar. No, no depende de f de x0, sino es una propiedad de, de mis estimaciones. Es la varianza de mis estimaciones. Básicamente, yo estoy teniendo muchas estimaciones diferentes, cada una para un conjunto de datos de entrenamiento diferente, y puede que esas estimaciones varíen mucho o varíen poco. Si varían mucho, decimos que, que la varianza es muy alta, si varían poco... Eh, decimos que, que la varianza es baja y esto se debe en general modelos que tienen mucha varianza son modelos que son muy flexibles y que cuando cambio el conjunto de datos de entrenamiento me cambia mucho el modelo y por lo tanto me cambia mucho la estimación en cambio modelos que tienen muchos sesgos son modelos en general muy simples eh, muy con pocos grados de libertad de manera que, que no están captando la relación, no son suficientemente complejos o sofisticados para capturar esta relación entre, entre la variable de entrada y la salida para capturar f de x y por lo tanto están cometiendo un error sistemático grande. Va, vamos a explorar esto un, un poco mejor. Tenemos que tener claro entonces que tenemos diferentes conjuntos de datos de entrenamiento. Este sería uno y este otro. La diferencia entre estos dos es simplemente que ha habido una realización diferente de este, de este ruido aleatorio, de este componente eh, epsilon de esperanza cero y, y, y varianza sigma cuadrado. Eso es lo único que, que difiere entre los diferentes conjuntos de datos de entrenamiento. Entonces, pensad ahora que nosotros vamos a ajustar un modelo con alto sesgo, un modelo simple a cada uno de estos conjuntos de datos de entrenamiento. Este sería uno, ¿no? Tratamos de ajustar un modelo lineal a estos datos y este sería otro. Si lo veis, claro, cuando tratamos de ajustar modelos simples, estos modelos probablemente cambien muy poco al, al, al, al utilizar diferentes conjuntos de datos de entrenamiento. Pero lo que sí que ocurre es que todos están sistemáticamente prediciendo bastante mal, ¿de acuerdo? entonces va, vamos a verlo en esta gráfica imaginad que estamos ajustando diferentes modelos y cada uno de ellos sería un f sub i con el gorrito aquí tenemos f sub 1, f sub 2 son las líneas en azul claro la, la media de todos ellos o si queréis si yo quiero predecir para un punto x0 tendría diferentes predicciones f1 de x0 con el gorro, f2 de x0 con el gorro y estas predicciones tendrían una media o una esperanza a lo largo de diferentes conjuntos de datos de entrenamiento. Esa sería este, esto de aquí, la esperanza de mi estimación en X0, y está por aquí. Y el sesgo es la diferencia entre esta esperanza de mis estimaciones, esta media, y la mejor predicción posible que yo podría dar. Este es el sesgo. Entonces, estos modelos que son simples, tienen un alto sesgo, se están equivocando de manera sistemática, no estamos equivocando de manera sistemática, siempre estamos prediciendo aquí un valor bastante, mucho más, bastante más bajo. En cambio, la varianza es cuánto difieren mis estimaciones entre ellas respecto a su media, es la varianza de mis estimaciones, de hecho, no, no, para mirar a la varianza no tengo que mirar a la, a la línea negra, lo que tengo que mirar es a cuánto varían estas, estas líneas azules claras en, eh, con respecto a su media, si queréis. Y esa, y esa es la varianza. Aquí, como el modelo es muy sencillo, cabe esperar que cambie muy poco al, al ajustarlo a diferentes conjuntos de, de datos de entrenamiento y son modelos que tienen, eh, este, este, esta estructura tan simple tiene muy poca varianza. Vamos a ver ahora un ejemplo con los mismos datos si utilizásemos un modelo mucho más flexible, con muchos más grados de libertad. Ese modelo probablemente se ajustase mucho mejor al, al conjunto de datos de entrenamiento, de acuerdo. Este, este sería un ajuste para un conjunto de datos de entrenamiento. El, el F1 con gorrito en rojo. Si cogemos otro conjunto de datos de entrenamiento, pues nos sale un F, obtendríamos un, un, un F2 con gorrito que difiere bastante. Fijos que difiere bastante del primero. Los dos se ajustan bien a su conjunto de datos, pero se ajustan extremadamente bien, demasiado bien. Están capturando parte de ese ruido que, que no nos es útil para luego hacer predicciones a, con, con datos nuevos. Entonces, ¿qué obtendríamos? Pues obtendríamos al ajustar ese, ese modelo que es mucho más flexible para diferentes conjuntos de datos de entrenamiento, obtendríamos diferentes F sub i con su gorrito. Aquí tenemos... F, F2 y F1 eh, para una variable de entrada X0 y obtendríamos una curva que es esta en rojo gorda que es en esperanza, la esperanza de mis estimaciones para diferentes entradas que se ajusta bastante bien, o sea, en esperanza lo estamos haciendo bastante bien pero claro, nosotros cuando ajustamos un modelo ajustamos un único modelo para un único conjunto de datos de entrenamiento y obtenemos una única predicción entonces, estos modelos muy flexibles, ¿qué ocurre? Tienen un sesgo muy bajo porque en esperanza la diferencia entre la línea negra y la línea roja gruesa es, es muy pequeña, en, en media lo están haciendo fenomenal, en media lo están haciendo fenomenal. Pero, eh, si miramos a la varianza de mis estimaciones, están variando mucho. Yo, yo, yo primero... Con un conjunto de datos para una entrada concreta estimo una cosa que podría ser esta y ahora entreno el modelo con otro conjunto de datos de entrenamiento y me da una predicción completamente diferente, ¿de acuerdo? Aquí también se ve que cuanto mayor es el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento menor va a ser la, la varianza, menor va a ser la varianza y, y menos probabilidades vamos a tener de cometer overfitting, ¿de acuerdo? Pero bueno... Como resumen, entonces, ¿qué es este dilema sesgo-varianza? Pues es el dilema que, que nos viene a decir que nosotros, si tenemos un modelo con mucho sesgo y queremos reducir el sesgo, va a ser a, a costa de introducir más grados de libertad, de hacer ese modelo más flexible y al hacer eso, la varianza de ese modelo va a aumentar. Y si tenemos un modelo que es muy flexible excesivamente flexible, que, que estamos cometiendo overfitting y queremos reducir esa varianza, pues lo vamos a hacer a, a fuerza de, de restringir de alguna forma la dependencia del modelo con respecto a los datos, y eso va a hacer que aumente el sesgo. Entonces, a nosotros nos gustaría reducir tanto el sesgo como la varianza, porque los dos son componentes del error de test, pero eso no va a ser siempre posible y este es un problema general en, en, todo, eh, en todo machine learning en aprendizaje supervisado entonces por concluir los modelos con, con alto sesgo son modelos en general simples son modelos interpretables que imponen restricciones muy fuertes una, una gran, gran estructura y por lo tanto el problema que suelen tener es que cometen underfitting underfitting no son capaces de capturar la relación que existe entre las entradas y las salidas son demasiado simples. En cambio, los modelos con, con alta varianza es justo lo contrario, son modelos muy, muy flexibles, que son capaces de, de ajustar patrones muy complejos, pero, pero se ajustan también, son tan flexibles que también pueden fácilmente aprender parte del ruido que, que está en los datos. Y este es un poco el, eh, la idea del, del dilema entre el sesgo y la varianza. Nos vemos en el, en el siguiente vídeo.